contra el COVID-19. Consejo Superior Policial elimina de manera inmediata la DICAN. Bueno, desapareció la DICAN según dice en la prensa en el día de hoy. Muy bien, señores. Vámonos entonces a ver cuál es la pregunta del día, la pregunta del día para que usted nos haga el feedback durante el transcurso del programa. Ahí está. ¿Cree usted que se hará justicia en el caso de Junior Ramírez? Esa es la pregunta. Vamos a ver. Vamos a ver qué dicen los amigos televidentes a través de nuestra red, eh, bueno, de nuestra vía de comunicación. 829-451-3381. Eh, a través de la red social WhatsApp, así que comuníquese con nosotros Mediante ese mecanismo Y podrá darnos su respuesta Que se le leerá aquí durante el Transcurso del programa Muy bien, saludo a Yerjan la Antigua que está con nosotros Buenos días, buenos días Amado Buenos días ya Francis que ya se integra Buenos días a todo el equipo de producción Buenos días a toda la gente que nos ve en vivo a través de Telenor, Canal 10 Y buenos días a la gente que como siempre nos sigue a través De cada una de nuestras redes sociales, el Facebook el YouTube y también el Instagram. Muy bien, Francis, buenos días. Buenos días, Amado. Buenos días, Yerjan, amables televidentes. Agradecerle a Dios la luz de este día que nos ayude a desenvolver en él, que nos dé inteligencia y pase su mano sanadora por todos los enfermos de la República Dominicana y el mundo. Y en especial a nuestro querido amigo y colega Lolo que está siendo intervenido quirúrgicamente. No me diga, ¿Qué le pasa a Lolo? un asunto del corazón ah, yeah. pero sabemos que está en buenas manos que es un proceso que él estaba eh, eh, chequeándose y así esperamos que esa mano sanadora sea la de Dios la que pase a los médicos que están llevando eh, la operación de Lolo bien, bien, cómo no muy bien, seguimos entonces señores vamos a ver Argenis Contreras no había sido pedido en extradición a los Estados Unidos, dice la Procuraduría General de la República. Bueno, La Procuraduría General de la República informó que Argenis Contreras no había sido pedido en extradición a los Estados Unidos. La institución indicó que al comprobar que Contreras González no había sido solicitado en extradición, la actual gestión de la Procuraduría General hizo los aprestos necesarios para gestionar con las autoridades de Estados Unidos la entrega del imputado. Argenis, Argenis Contreras salió del país el 12 de octubre del año 2017, un día después de la muerte de Junior Ramírez, abogado y profesor universitario que eh, falleció después de un intrincado, eh, una intrincada trama en la que supuestamente recibiría un dinero para que callara una investigación que estaba haciendo y luego resultó que la cita para eso fue para darle muerto. Así es que vamos a ver. Francis, miren, eh, ese tinglado a qué te refieres, lo más penoso es que encuentro implicaciones directas de la autoridad del momento de la Procuraduría. ¿Quién ¿Tú te atreves a decir eso de Jenna Online? <ríe> ya lo afirmo porque las, los datos que se recogen de la propia Procuraduría de hoy, que es la misma persona que estaba en el departamento y Jean Alain le quitó, fui desapoderada del expediente. Y eso son palabras mayores. ¿Qué fue eso? Y se la cuento. Fui desapoderada del expediente ¿Sí? y actualmente es ella misma la que está en el departamento correspondiente. Que eso es lo más grave. ¿Sí? y que habla de que había una trama de apañar esto, de atapar esto, de no procesar esto, desde arriba. Mira, eh, cuando los, con los procuradores, el gran problema de aquí es que los procuradores, muchos de los procuradores, no todos, pero algunos de los procuradores que hemos tenido, tienen, tienen eh, proyectos políticos, eso es lo malo. Eso es lo malo. Mira lo que hizo Domínguez Brito con el caso de, del, del, del síndico de... de de la terrena, el, ¿cómo que se llama el síndico de la terrena, Giovanni? No me acuerdo ahora el nombre, le dicen un apodo. Ah, anterior? el anterior. El que cayó preso. Ese sí, era yo que llevaba ese caso El, y que, lo el que hizo la ferretería con los recursos del ayuntamiento. Ese mismo. Eh, el estaba Exacto, el, el moreno. El moreno. El moreno. Bueno, bueno, la cuestión es que él me, me, me dijo me dijo él eh, que le aguantara ese expediente ahí, que no, ya el expediente listo. Pero había una, unos actores civiles, que era Fabián Mercedes y, un, sí. y otros abogados. Muy escudriñado a Fabián no, Mercedes, no hay que no, le pase una. Que viene donde mí, yo le digo, mira, hay esto, el procurador me ha pedido que aguante el expediente unos días, vamos a ver. No, está bien, magistrado. Y después volví me llamó. Entonces yo llamé al procurador y me dijo no aguántamelo. me le digo, no, yo no te lo voy a aguantar. ¿Tú sabes por qué? Alexis. ¿Tú sabes por qué? Porque si yo te aguanto este expediente aquí, magistrado, ¿sabes lo que va a pasar? Que toda la porquería de esto me va a caer arriba a mí, y eso no es verdad. Yo lo voy a presentar y usted haga lo que usted quiera. Y me lo quitó el pediente, pero lo presenté. Muy bien. Me lo quitó estando ya en la corte de apelación para fines de ser procesado. Mire. Y lo dije públicamente, lo dije a la prensa, fueron los periodistas, mire, el procurador me mandó este oficio y lo leí. Pues no es verdad que... Domínguez que tú ibas a cargar con no, no, eso. Y no, no, sí, no vas a cargar con porquería pues mire, de otro. Ahí no es, es que radica lo peor de este, de este caso de Junior Ramírez. política, viejo. Ahí es que radica lo peor. Porque Jean Alain hizo alocuciones, expresó ante la opinión pública cómo iba el proceso que solamente estaban esperando que las autoridades norteamericanas dieran los pasos correspondientes para fines de tradición y posteriormente iba dando detalles durante todo un año y encontrarnos que ese señor nunca procesó ni siquiera la alerta de captura allá. En cambio ahora no pasaron ni un mes y ya está aquí. Entonces yo creo que nos debe servir de referente para que en el futuro aquellos que se involucran en crímenes y creen que es verdad que se puede eh, disipar de la autoridad o de la persecución, que ya no haya vaca sagrada, que ya no haya tantos favoritismos políticos que definitivamente involucran al director de la ONSA que ya fue sacado de la cárcel, es decir, está en, en, en prisión domiciliaria, creo, sí. porque no creo, y el mismo empresario que era intermediario de las operaciones de la ONSA, esto tiene que llegar a las últimas consecuencias, caiga quien caiga, porque tampoco se le va a permitir a las nuevas autoridades hacer acciones tendente a procurar un enjuiciamiento, es decir, que se ha enjuiciado definitivamente los los implicados en el caso de Junior, pero que haya condena y que haya condena real por los indicios y todo lo que haya tomado como parte de pruebas que lo imputan a ellos, e incluso me gustó ver unas imágenes que han estado utilizando medios de comunicación nacional, oh, donde las, eh, la parte de, que tiene que ver con el trayecto que fue el trayecto de ir a buscar a Junio a la UAS y cuando salieron y se lo llevaron a Santo Domingo Oeste y donde finalmente lo mataron. El DICA aparece 911, unas imágenes espectaculares del trayecto en la UAS durante salían de la UAS, cuando salieron de la UAS, cuando cruzaron las avenidas, Bien. y eso a mí me, me gustó verlo. Bien, Yerian. Miren. Para eh, hablar de ese tema, hay que, nosotros que somos eh, profesionales del derecho, debemos tener mucho cuidado. Porque una cosa es lo que se dice en los medios de comunicación, otra cosa es la realidad. Y, y ustedes que, que, que tienen bastante experiencia en, en el área de la justicia, saben que una cosa es lo que se puede probar y otra cosa es lo que se dice en los medios de comunicación. Eso de si realmente se solicitó o no la captura, eso hay que, eso hay que probarlo. O sea, no decirle al, al pueblo que nos está viendo aquí que fue así y que fue así. Y ya, no, no, hay que probarlo. Si sí, realmente no había sido solicitado en extradición. Y yo me imagino que eh, las autoridades pasadas, que es el mismo Ministerio Público, el mismo Ministerio Público, es que está ahí. Solamente con, naturalmente, con Miran Germán, que ahora está como procuradora. Pero, eh, eso de que no se solicitó su captura, eso yo no lo creo. Pero dejo el beneficio de la duda. No le voy a decir al público que me está viendo. Que sí, que no solicitaron su captura, porque ahorita aparece un documento eh, de, de, de, de que sí, y entonces quedo yo aquí mal. Para mí que todo esto es una cortina, una cortina de humo. Fíjense ustedes que hoy, ayer y hoy, la tendencia en los medios de comunicación ha sido precisamente esa. Lo de, es que tú estás tomando un diario, Ah, pues entonces no vamos a creer en nadie. Cuando se trata de alguien que no quiere que. Yo quiero se... que tú me digas a propósito de eso. No, colócalo. Porque ese es un... Ponlo, lo, lo, colócalo. colócalo. Pues entonces nos jodimos aquí en este país. Si no vamos a creer en los medios, Yo te voy a hacer una pregunta a ti. ¿Cuántos medios en la República Dominicana han tenido que echarse para atrás con información? Ah, bueno, vamos equivocada. a esperar que yo se eche. Pero me, me, me, da, me das a mí no, la es que, oportunidad no, no. también pero de irme con. Pero espérate un momentito. Argeni eh, Contreras no fue solicitado en extradición por Allianz Alain. Periódico Hoy. Sí, pero eso es el periódico Hoy. Está bien. Yo, porque como te va, comunicador, ya, ya te, tengo que respetarme. Porque déjame okay. decirte, amigo Francis, que cuando nosotros hemos hecho denuncia aquí, en eh, la capital no se hacen. A, ayer hicimos que el gobierno echara para atrás. Y lo hice yo aquí en este programa. Pero que no lo hizo nadie en la capital. Bueno, de feble nada más. Y lo hicimos echar para atrás. Con la información de los muertos del COVID. Lo que pasa es que yo no soy el tipo de gente que me ponen un titular y me quedo. Y lo, y lo creo. Yo tengo que ir al fondo. Por eso yo digo que esto de. de mira por ejemplo eso de ahí. El nacional. Eh, de que el gobierno. De que el gobierno admitió el retraso de la muerte. Nadie estaba diciendo eso en este país. ¡Nadie! Lo estaba diciendo yo. Eso se llama manipulación. Entonces, con relación a esto. Yo cosas, creo que antes... Lo que antes, tú hiciste o lo que hicieron los otros, explica. ¿Cómo así? Porque mm. tú dijiste, eso se llama manipulación. Después que te... <risa> no, no, a eso que yo quiero ir. A que, por ejemplo, no, desde el gobierno... Aclarar, desde aclarar, el gobierno... El gobierno, el gobierno. Eh. Desde el gobierno te okay. preparan titulares, te preparan temas para desmontarte otros. Señores, tenemos que aprender a ver entre líneas. Ya lo decía Foucault. Es, es ver un poquitico más allá de lo que se ve. Y pensar diferente a cómo se piensa. ¿Mm? Pensar diferente a cómo se piensa. Entonces... A mí me parece que todo esto no es más que un show mediático. Yo quiero preguntarle a usted, ¿se acuerdan ustedes del caso de, del, del miembro de, la, de, la, de Salud Pública que supuestamente estaba vendiendo cargo? ¿Alguien ha escuchado no. hablar de eso? No. Pero una pregunta, ¿alguien ha, ha escuchado hablar eh, sobre el seguimiento eh, al, al senador de, de Montecristi que dijo el Ministerio Público que estaba haciendo una investigación? ¿Alguien ha escuchado hablar de eso? no. Pero, ¿alguien ha escuchado hablar del sometimiento a la justicia o investigación sobre el caso del diputado del PRM que denunció que habían encontrado una jipeta con micrófono y cámara? ¿Alguien ha escuchado hablar de eso? No, porque la gente no anota. Si usted lo anota, se va a dar cuenta para atrás. Ah, pero ven acá y estos casos. ¿eh? ¿Alguien ha escuchado hablar algo más del caso Liz María? La niña que, que supuestamente la violaron y desapareció y no le. La... ¡No! Solamente se habla aquí de los casos que son sonoros porque a alguien le interesa eso. Y mi maestro, ahora Wilson Camacho, ¿verdad? Eh, con quien estamos, tenemos la oportunidad de compartir una materia en derecho penal, me parece que está haciendo mucha bulla. Y yo no creo que ese es el rol del Ministerio Público, hacer tanta bulla, hacer, porque esto me, me, como que me huele a cortina de humo, a, a, a marearnos con una cosa para entonces tapar otros casos o para algunos, eh, eh, tapar algunos escándalos. Mientras tanto, dejemos que el tiempo pase y las pruebas son las que hablan. Eh, no es lo que un diario me diga, no es lo que me diga el listín, que pudiera estar eh, condicionado a un interés particular. No es lo que me diga el hoy o lo que me digan eh, los medios de comunicación en su mayoría. Una Mira, pregunta, lo, ¿puede eh, los medios antes de hacer la misma operación que hace Yayán de investigación para poder, o es lo que se le exige a los medios. Sí, no, Porque modo, fíjate, en, en, acento, en, acento, puede en acento, en acento dice, dos veces reitera la Procuraduría que no se solicitó, en acento, el nacional, el hoy. Si lo pues digo, vamos a esperar que si lo, lo dijo doña Gisela habría que ver si ella habrá dicho eso sí, yo no sé. Así es que dice en, la, en acento. Sí, pero lo dijo pero, pero ella, tú le escuchaste ella. a ella decirlo Claro, porque si ella, ella lo el dice, periódico está relatado que ella admite que ella fue despojada sí, del de expediente. Sí, pero es, otra, es cosa. otra cosa, es que no tiene, es que no, no, no, relación. espérate. ¿Cómo que es otra cosa? Claro. Sí, no, pero no. la misma persona no, que dice que no cosa, se solicitó. una cosa, óyeme, una es que... cosa es que te, le quiten un, un expediente a un ministerio público y otro lo trabaje. Exacto. No, pues no, no, no sabemos si Escucha, otro lo trabaje. Por trabajador. ejemplo, cuando ahora, llegó Miriam Germán, una cosa le es quitó que digan, los casos a los fiscales que Ahí está, Miriam Germán es la que dice ahora que está acelerando todo el proceso para juzgar al tema de Junior Ramírez y... Reiteran que no hubo pedido de extradición. Bueno, entonces que me desmientan sí, los, dice, los medios. Si yo o lo digo de me tú dijiste ahí, ahí en el, sí, hoy, hoy, no hace 15 minutos que tú dijiste Dígame. que no se había solicitado a la Interpol la orden, que no había una orden de captura en contra de, de Junior. No. Por eso te hago la aclaración de que tenga cuidado con lo que tú no. dices en un medio masivo. Pero como claro este. que no. ¿Tú dijiste que no había orden de captura? Que no había. Fue ahora. Que ¿Cuándo apresaron a, a, a Junior? ¿Hace sabes? cuánto? Pero ¿cuándo lo apresaron? ¿Hace un no mes? ¿Hace un mes? Señores, señores, señores, señores, ¿no? ¿no? señores, señores ¿no? ¿pero ¿por oigan. Pero por Dios, Francis. Oiga, no se pierdan en lo siguiente. Pero como tú vas a decir. Oigan, no se pierdan en lo siguiente. Él estaba en un proceso en Estados Unidos. Oigan esto. En Estados Unidos lo dijo Jan Alain y nunca tuvo. Porque aquí nunca tuvo eso. Pero espérate, espérate, espérate, espérate. Eso dijo Jan Alain. Pero espérate, oye esto, oye esto. Si yo oigo a Gisela Cueto decir. Que no había eh, solicitud de tradición, yo le creo a Gisela Cuesto lo oh, que ella diga. Okay. Si ella lo dice, ¿por qué? Porque yo conozco a Gisela hace 30 años. Hemos trabajado juntos, hemos hecho investigaciones juntos. Gisela Cuesto y yo participo junto con Bielka Calderón en la mm. investigación del fiscal que mataron en Puerto Plata. Fueron dos meses de trabajo, una investigación sin ningún tipo de arruga, sin mácula. Y yo confío en esa mujer plenamente. Ahora, hay algo que me llama la atención. Y es que si el gobierno, si, la, si el actual, eh, eh, los actuales incumbentes de la Procuraduría cuando llegan, no lo hicieron inmediatamente, probablemente esperaron un mes, ¿Sí? eh, un tiempecito, porque tú tienes que llegar y sentarte en el mueble que, te, que va a ocupar y calentar el fundillo, ¿verdad? Claro. Y solicitan a partir de ahí la extradición. Eso no es un proceso que se toma dos semanas ni una semana. ¿Se toma más? Claro, Ajá. viejo. Lo primero que tú tienes que hacer es preparar un expediente con toda la información. Segundo, traducirlo al inglés. Sí. Tercero, someterlo vía cancillería. Llega al FBI. El FBI tiene que revisar si hay mérito en la persecución que le están haciendo a ese ciudadano que está en el territorio norteamericano y si hay una orden válida desde el punto de vista de su criterio jurídico, una orden de un juez competente para poder suprimir la libertad de ese ciudadano en Estados Unidos que no ha cometido un delito allá en su territorio, que lo están haciendo Eso por... pasó en diciembre. No, no, espérate, espérate, espérate. espérate. Si eso es así entonces procede. No, no, espérate, espérate, espérate, más, pero... espérate, déjame explicarte. Si es así lo detienen, pero lo llevan ante un juez Sí, sí. Tú, tú ante un juez. y ese juez le dice mira aquí hay mérito para la extradición y nosotros autorizamos que lo lleven a la República Dominicana, punto pero eso no se toma tres meses ni cuatro yo se lo digo porque nosotros no, aquí, sí. óyeme nosotros, mira, nosotros, espérate, déjame, hablando, déjame de, concluir okay. la idea aquí en casos de aquí de Macorís nosotros hemos solicitado a través sí. de doña Gisela dos extradiciones. Y, se dieron. y ese se dieron, pero o esa fue, pero fue un tiempo, eso no fue de que yo no de de, de, para mañana, no. Entonces, por eso que digo, me resulta extraño que en tres meses, cuatro meses, se haya producido todo este proceso que no. Que no, no, y además, sí, realmente, realmente yo, para yo, nosotros. Y además, para yo yo nosotros, que se diga cuando sí, él llega. Mira. Porque debió decirse, miren señores, desde que ellos llegaron, aquí no han solicitado la Pero fíjate de comunión, una cosa, Lo vamos a solicitar nosotros. Pero fíjate ¿eh? una cosa, es que te voy a dar un dato. Argeni se ha hablado, sus abogados, como que él vino por su propia cuenta y no fue procesado. Pero eso hay que averiguar. ¿no? eso hay que, eso hay pero hay que averiguar. Aver, Entonces, pero tú sí, estás diciendo que eso es lo que se dice, oye, que no hay una información concreta. Pero no, concreta. ayer yo escuché de viva voz de su abogado oh, en señora, la cena. Pero de su abogado, Frank, pero, ¿sí pero, oye, decir? pero espérate, pero espérate, que, de hecho, Argeni debe pero ser lo que te de la estoy República. Diciendo, Yayan, Tú me, estás cre tú me estás creando una confusión a la población. No, no, no no, no, no, no. ¿Cómo no, que no, yo estoy no, hablando no, mentira? No, no, no, no, no. No, no tampoco no, no, no. así. Oh. Nadie ha dicho que tú has no, no, no no, Pero ven acá, oye, me no me que estoy, estoy protegiendo. Permíteme una cosa, ustedes me van eh. a respetar una, una parte. Sí, Permítame sí, sí. leer esto todo el tiempo, te porque no voy a permitir que me sigan zancochando. Nadie ha dicho lo que yo estoy diciendo. Tú me lo desmientes. Quita la pala del fuego para que no se ahogue. Tú me lo desmientes con base. Yo estoy hablando acento para mí. No te lleves. Mira, nosotros que nos dedicamos a nuestras carreras mm. y que estamos aquí hablando ante los medios, y le pido disculpas a mí, que yo a veces no puedo hey. hablar más bajito. <risa> es que Hay que tú, ponerle un control de volumen. <risa> ¿Qué con, contenemos como mecanismo de investigación los medios más expeditos en la República Dominicana? Porque que yo sepa, en los últimos años... Con honrosas excepciones, estos medios se han tenido que disculpar ante la opinión pública. La mayoría. Incluyendo acento. Incluyendo acento. Y gente borrando tweet, y, Correcto. Que lo publican una vaina y después la borran porque se cruzaron. dice, míralo aquí. Lo mismo dijo la institución ayer, justo cuando llegó Argenis Contreras ayer. Dice... La entidad emitió con un comunicado que explicaba que las gestiones del Ministerio Público llevaron a que Estados Unidos entregara al país a Contreras González, al comprobar que Contreras González no había sido solicitado en extradición. La, la, actual gestión solicitado, eh, eh, la actual gestión de la Procuraduría General de la República hizo los aprestos necesarios para gestionar con las autoridades de Estados Unidos, la entrega del imputado describió la nota de prensa. ¿De quién? De la Procuraduría. Ya, pero oye, no pero, más palabras. Oye, oye, también es, es lógico y pudiera ser consuelo. Pero oye, pero... A mí lo no que, consolo, mira, no oye, pero, esto, mí no que me interesa es de, de, de, de aquí... La imagen que quisieron vender de Jan Alay. Pero que nadie, Pero que nadie, ha, hecho que nadie ha hecho eso. Pero que nadie ha hecho eso. Si hay una gente... Pero que, la, la, es si la verdad es la verdad. Si hay ayuda. una gente que ha atacado a Jan Alay por... por, por, por Vamos a ver. Yo no voy a utilizar... Una llamada. Primer, ha sido yo, Claro. Señores. Uno de por lo que yo acá. conozco, quién un fin? hombre que era un dios en el Olimpo, que no que un procurador de corte no podía verlo si no hacía una cita y le decía a un carajo que se llama Cano, que era lo que tú ibas a tratar con el procurador, por eso nunca fui a verlo. Vamos ah, a una llamada telefónica. Sí, sí, ayer sí, sí, sí. Adelante, buenos días. Ayer era miércoles. Ayer era miércoles. Adelante, buenos días. Ah, bueno. Sí, Buen buenas. Día. Buenas, día. adelante, le escuchamos. Eh, que le quería decir que yo he visto unos cuantos procesos de, de tradición, yo soy abogado también, alumna de... de no, no, no, se oye, que lo suban sí, un poquito. Sí, poquito. Sí, continúe, continúe. Entonces, Ahora sí, la escuchamos bien. Ok, entonces siempre los abogados de la persona que traen el traditado dicen eso, que vinieron, que esa persona vino por su propia cuenta, sí. que eso, dicen eso siempre. Pero también le quiero dar crédito a lo que dice el colega Francis. Si Francis se está eh, eh, eh, alimentando de la fuente que hay para, para hacer noticias como la que ustedes oh, hacen, uh -huh. no le pueden cuestionar eso. porque no, pero porque no, no le Ustedes no. Tienen, import, tienen importancia ¿Usted Usted ve el que, man, el que está manipulando la información Francis, porque nadie le está cuestionando eso. Yo nadie lo que lo digo es mire que lo que ah, pasa Dios, cuando te a los que se no a de, de, de otro. Francis Rodríguez, déjame sí, decirte no, esto. No, oye, no, no, no espérate, me me déjame decirte. Déjame eh, decirte eso. Cuidado aquí que pues ver, somos oye, abogados para lo que usted dice. Tú tienes que ver los matices de los hechos, Francis Rodríguez. No vea la vaina como un caballo de coche, sin mirar para los lados. No, aguántate, oye esto, oye esto, oye esto, no tiene razón. También es consono y es lógico que él pudo haber venido voluntariamente. Pero oye, ¿por eso? qué? Ese pero, no es el detalle. Pero, que pero estoy... coño, oye, ¿por qué? Oye, ¿por, ¿Por qué? qué? Porque es probable que él haya pensado que ese grupo que estaba gobernando este país, si él venía a este país con lo que él sabe, probablemente pudiera estar en peligro su vida. Ahora, ¿cuándo decide venir? Cuando la situación cambia y hay posibilidad de que él enfrente su caso y pueda tener mejor desempeño, incluso beneficio para él. No, lo tienen como un testigo prácticamente. Exactamente. Como... Él va a ser... Oye, eso de la es lógico, Francis. Si lo que pasa es que no nada más ver la única vaina tuya. No, tú tienes no, que no, ver no, no, la... no. Tú tienes que ver para los la lados. Me, me referido. Es. Aprende Mire, a mirar para los lados. Carajo. O aprendan a escuchar ustedes. No, y que no lo los oídos porque parece tú tú me No, porque no me eres tú un, que tienes la... Razón razón Oiga eso. Oiga, Pero eso, que... señores, la pregunta del día Pero es la siguiente. Julio, aseguro, ¿Cree, es usted, ¿Cree usted, cree no, usted, no, que yo... se hará justicia en el caso de Junior Ramírez? Ahí está. respóndanos. Vete, vete, vete si tú no, quieres. No, no, no. Con no. Esa ¿qué es la pregunta. Vamos a lo no no vamos a No me ponga con Miren, Miren, eh... no, señor. Miren, eso, el... es, eso es una, un, un irrespeto. A mi opinión. El estar sí, no, cuestionando tú, tú ¿tú, tú mi, que, mi, mi fuente ¿Quiénes son ustedes? ¿Quién te ha Tú puedes opinar lo que tú quieras eh, Tú puedes lo que tú quieras <ríe> <ríe> eh, Ahora, nosotros somos los que tenemos que proteger este programa De que no se hable De que no se reproduzcan De que no se reproduzcan En que no se reproduzcan En este país no hubo gestión para traer a ese canal Y eso es lo que yo me baso Ya, Francia, está bien Todo el mundo sabe cuál es tu opinión Está bien, adelante Vamos a ver Bandidos, eh, sigan defendiendo eso. Le, le he mandado ahí una fotografía, muchachos. Te pasaste. Eh, te pasaste. Te de, de nuestro primo Tyron te pasate, la Antigua. Te pasate, no, no, no, Tiene que retratarse de esa que, vaina. Queremos informar. Tiene eh, que retratarse de esa vaina. Obligado. Tiene es que, que retratarse. Eh, de que, haber que, dicho que nosotros somos dos bandidos. Tiene que retratarte de eso ahora mismo. Que yo dije bandido. Sí, dije, padre pa bandido, dijiste ya. Está grabado, es vamos se, a ver. Es que se emociona. Como no, yo, no, como, no, pero tiene que me de eso ahora pido, mismo. Pido, pido disculpas, Como, como yo sé que no lo soy, bien. como yo sé que no lo soy, no lo recibo. No, no. Pues si lo que él quiera, ahí... Está no, bien. ¿Eh? pero el que calla, otorga. Si te no, queda no, callado. no. Ah, por eso es que yo, es que que yo soy, he pedido lo que, lo que no me no permitan replicar, eh. porque si callo, otorgo. No, tú puedes decir lo que tú quieras, ahí. Pero la Procuraduría nunca lo pidió. Es lo que me baso, es lo único. Yo no estoy hablando del caso en sí, de la cintila, de la. Nada es lo de eso. que te gustaría que pasara, ¿verdad? Pero también y lo hay vamos que a ver a comprobar lo, lo, otro matiz. Los acontecimientos tienen matices. No, ya mm. eso es para la defensa de él. Él se va, él se va a proteger. Junior. Por eso, y es verdad. Anota la fecha. Anota la fecha. Escríbelo, tú la escribiste. Porque yo lo tengo escrito aquí. Anota la fecha y después venimos con eso. Mire, señores, yo le acabo de enviar esa fotografía de nuestro primo Tyron, la antigua. Quien lamentablemente anoche o la madrugada de hoy perdió la vida frente ay, al COVID. Ay, eh, ay, es una información lamentable eh, que la familia la antigua da a conocer en la mañana de hoy. De Así que, de eh, joven? sí, bastante claro. joven. Y El, eh, Tyron la antigua, quien lamentablemente tenía ya un tiempo. Eh, luchando contra el COVID, anoche lamentablemente perdió la batalla. Así que bueno, eh, la familia la antigua la eh, pasa por. Ahí. a la familia la antigua. Así Cada es, día así estoy más confundido. Hijo, cómo hijo se... de Oscar la antigua. Cada día estamos más confundidos. Va. ¿Cuál es el mecanismo de prevención más expedito? Y seguimos con la confianza. Vamos a, a una difícil. llamada telefónica. Adelante, buenos días. Buen día. Sí, buenas. Mira, qué difícil es trabajar con dos contradictorios. Que soniendo, viendo que tienen la razón, quieren imponer. Es que aquí nadie tiene la razón. El la razón la tiene cada quien, doña Lourdes. Ese de no eso. Ese de ustedes. eso. La razón que la tiene cada buscan quien. se debajo de la piedra para contradecir. No, no, eso no es así. Lo que así pasa es que los hechos. Tienen, los hechos tienen matices. Pero tienen es, cosas buenas, pero tienen yo cosas no me, malas. De, tienen matices. Yo no me involucré nunca en los matices del caso ni del proceso, no. sino de la. No acción de porque, una procuraduría porque, que creíamos porque con que, cada vez que decía porque están viendo lo primero que tú que tú no, quieres creer lo no, que te conviene no, no, creer no, no. en un momento. Eh, yo de ellos no ese tengo Ese es el problema. No, claro, yo no tengo. Que tú coges no. Lo, lo que te conviene solamente claro, y torcerlo, y la, la solamente no, no me, está me están cuestionando conviene, conviene, mi fuente. Están cuestionando mi fuente. Mírenlo ahí. Oiganlo. Están cuestionando. Es decir, que yo aquí no puedo hablar si no no tú puedes decir lo que tú quieras esto es un debate. Esa es la verdad. Ahorita en tu tema. Yo Hay una llamada. Vamos a la no. llamada. Adelante. Mira. Buenos días. Eh, sí, Dios te bendice. Buenos días. Buenos días. Eh, yo doy cintones tu programa todos los días. Ay, pero realmente bueno. la parte de ahora, esta discusión entre ustedes mismos, yo sé que eso es parte de, de la programación. Exacto. Pero al público no le luce bien eh, que Ustedes mismos estén insultando cuando se supone que ustedes son un panel, aunque falta uno para que sea un panel, porque tiene que ser de cuatro a seis. No, pero, pero no ha habido, no ha habido insulto. Eh, a Francis se le un soltó una palabra que no aceptado, era adecuada. No, no, no, no, no, no, no, no, no, no, Mayor de edad. Muchas gracias. gracias, pero no no ha habido insultos. Lo que ha habido es que posiciones encontradas. Claro. Y a Francis se le soltó una palabra inadecuada y él pidió disculpas y la aceptamos. No vengo aquí a insultar a nadie, yo vengo aquí a debatir ideas. Pero, y pero estamos, estamos debatiendo una posición, él Tampoco tiene una, nosotros personal. tenemos otra diferente. Yo de sí. alguna manera concuerdo en parte con Yerian. Sí. Pasa... Bueno, señores, terminamos los No, no hemos leído ningún que diferente. Miren, el número que termina en 2619 dice. Gracias por todas las informaciones. Me gustaría que ustedes hicieran un programa pidiendo una ley de legítima defensa, donde el ciudadano pueda defenderse sin temor a ser enjuiciado por defender su vida o la vida de sus familiares. Muchísimas gracias. No, pero en el Código Les Penal, y está, está, el, el artículo 320, 328, 329... 329. Plantea la legítima defensa 328, 329 del código penal. Máximo Durán, nos manda una postada Muchísimas gracias eh, Heli Polanco dice eh, que informa que en la madrugada de hoy Falleció Tyron la Antigua de COVID Hijo de Oscar la Antigua, el sobrino de Bullo Y Juanito Antigua eh, Sus condolencias eh, Ahí está eh, Arismendi la Antigua nos compartió un video de Que imagino que será para la noticia más adelante Muchas gracias eh, Tony, atención a, dice Tony eh, es que ustedes nunca... No dejan nunca que él se exprese y él cuando ustedes están comentando lo deja tranquilo, tiene que incomodarse. ¿Qué? Es a diario que ustedes lo acorralan. ¿Qué, qué Dice fan. Tony, qué fan. Muchas gracias. De qué fan, qué fan sí. de Francia. El hombre sí. que más habla en este programa es Francia. No, no, no. Que habla cuando puede y cuando no puede. Pero que me termina. quedo callado esperando mi turno. El número que termina en 7635 mm, no busquen, busquen la, busquen no, la grabación. No, no, si mira. buscamos las grabaciones tú tienes que callarte. Porque no, la verdad mira, que sí. metiste la pata. Miren, el, el 7635 dice, muy buen día para todos. Gracias. Virgilio Fernández, buen día. Si usamos filtros de información, sabemos que están diciendo la verdad de acuerdo con Francis, porque el PLD se creyó que la corrupción era algo normal. Dice él José Martínez de este Puerto Plata Dice buenos días Jean, Doctor Amado y Francis Solo quiero aportar Que ustedes son unos profesionales excelentes Pero la verdad Que no se siente bien Despertar y encender un televisor Y encontrarme con esa riña entre ustedes No se siente bien doctor Tenga buen día Dice él eh, La gente eh, Dice que no pero, Pero en el fondo es que sí. Eh, Carolina nos manda aquí una fotografía. Carolina, eh, medida que está viendo el programa desde su casa, la despertamos temprano, ¿verdad? Sí, sí. Con este debate. Con esta Dice, saludo aquí viendo el programa, dejen hablar a Francia. Sí. Ya lo, Dice Carolina. No, es, que, es que ustedes no se dieron no no, se dan cuenta lo que pasa es, Pero mira, aquí está la productora que no, no está sintiendo Se dio, se oye, dio oye cuenta. Que, la que la pasa, gente cuenta, se da cuenta de lo que De eso, de esa... De es esa que, Búsqueda de, de procurar superar. Señores, es que, la, mire, lo que es yo le estoy sentado con voy. el más débil, sino eh. con el fuerte. Por eso es que está contigo, porque tú ah, eres bueno. que más. Habla. Mira, Yesenia <risa> Concepción. <risa> ey, mira, eh, eh, eh, eh, Francia ha conseguido que la gente lo apoye. Dice, eh, de acuerdo con Francia, yo creo que se hará justicia. Me gusta el debate, dice Yesenia. Vamos Bien, a ver, por último. Hay una llamada. Dice, Tito Pon, pues, parece que es imposible que el gobierno quiera hacer lo que verdaderamente nunca se ha hecho. Y lo que yo quiero decirle a ustedes. Que Argeni está preso en Estados Unidos desde el año 2018. Desde ah. el año 2018 Adelante. en Estados Unidos. Adelante. Diecis Buenos días. Dieciocho. Dieciocho. Adelante, tenemos una llamada. Buenos días. ¿A qué no lo dicen eso? Se cayó, parece. ¿Por qué estaba preso en Estados Unidos? No sé. Me imagino que sería. ¡Ah! Por lo, por lo que de hay de que la, profundizar. ¿Por, por qué estaba preso calicia. Argeni en por Estados Unidos? Desde, desde el año 2018 estaba Argeni preso en, en Estados bueno, Unidos. Bueno, pues si estaba preso en ah. Estados Unidos desde el 2018, entonces vino. Vino por una tradición que se inició... Había que ver qué pasó. Exacto, Eso es lo que yo quiero que profundicemos. No, ¿eh? ¿Por tipo, qué estaba preso allá señores, de, desde hace dos años? Ese tipo de proceso, ese tipo de proceso se toma tiempo. Porque... Hago una llamada. Adelante, buenos días. <risa> buenos días. Buenos sí. días, San. les doy un gran saludo. Muchas gracias. Le hablo Odilis Hidalgo. Adelante, odilis pero no es para darle apoyo a ninguno de los tres Ajá. es simplemente para informar que en la mañana de hoy vamos a dar cristiana sepultura al doctor luciano javier que okay. falleció ayer de un infarto al miocardio sí, sí, eh, así es. a las nueve de la mañana estaremos haciéndole una sonja frente a nuestra institución centro médico siglo 21 y de ahí partiremos hacia el municipio de Tenares, de donde él era oriundo, a darle cristiana sepultura. Ok, ¿lo van a enterrar en Tenares? A personas, ¿Cómo a qué hora serán esas esas actividades? Eh, partiremos, a la, bueno, a las 9 estaremos frente al siglo. Tú sabes que él fue socio fundador del siglo sí. y, y trabajaba allá. Ajá. Y luego partiremos, después que terminemos, partiremos hacia, hacia Tenares, en donde la familia él eh, espera, con el eh, debido distanciamiento social. Y agradecer a todas las personas que se han un, unido al dolor, tanto de la familia siglo XXI, como a toda la familia del doctor Luciano Javier, quien fue un gran eh, ortopeda y sobre todo un gran ser humano. Sí. Eh, gracias por darme la oportunidad de... Bueno, oh, gracias, Odili. Gracias. Lamentamos profundamente la muerte de... El doctor sí. Mira, dice Félix hay, Rondón. Hay una, hay, una llamada. hay una llamada. Sí, adelante, buenos días. Buenos días. Buenos días. Sí, cuéntenos. Días. Yo, yo considero que Francis hasta, hasta Duro habla también para menos hablar, como dicen <risa> ellos. Eh, miren, dicen, eh, vamos a ver, dice Félix Rondón, buenos días. Nosotros nos despertamos tan temprano para nutrirnos de su trabajo en sentido.